Los sonidos del español. P. P. Con P se escribe pato. Pato. Con P se escribe perro. Perro. Con P se escribe papá. Papá. Con P se escribe pájaros. Pájaros. Con P se escribe pan. Pan. Con P se escribe pez. Pez. Con P se escribe puerta. Puerta. pe, pe, pa, pa, pe, pe, pi, pi, po, po, pu, pu, pe Pe. papá, papá. Pesa, pesa. Piso, piso. Pozo, pozo. Puma, puma. p p pan pan panadero panadero payaso payaso pez pez pala pala perro Perro, pantalón, pantalón, padre, padre, pájaro, pájaro, pizza, pizza, piano, piano, paloma. Paloma. Pera. Pera. Papelera. Papelera. Pollo. Pollo. Paraguas. Paraguas. Pelícano. Pelícano. Pegante pegante, pelo, pelo, pavo real, pavo real, papel, papel, patos, patos, patinar, patinar, Pan, pan. Paz, paz. Par, par. Pasas, pasas. Paco, Paco. pes pegar pegar pego pego pelo pelo pela pela pie Pie, pico, pico, pica, pica, piel, piel, pino, pino, por, por. Poste, poste. Poco, poco. Pollo, pollo. Pocas, pocas. Puerta, puerta. Puma, puma, pues, pues, puja, puja, pulgar, pulgar, paga. Paga, para, para, paso, paso, pato, pato, pana, pana, pepe, Pepe, Pepa, Pepa, pero, pero, Pera, Pera. Pelar, Pelar, Pipa pipa, piso, piso, pito, pito, pitar, pitar, pila, pila, polos, polos, pompa, pompa, poro, poro, poleo, poleo, postales, postales, puro, puro, Pura, pura. Pulpo, pulpo. Pulpa, pulpa. Punto, punto. P. P.